Le voy a regalar esto a mi mamá. Le quiero mucho. Es muy linda y me hace cosas buenas como me prepara el desayuno, luego luego cuando me voy al parque y luego que me caigo con el scooter, ahí me ayuda a levantar eso. Y luego en las noches mi mamá le le... Un cuento y luego ahí me, me da un beso y me voy a dormir. Sí. Mamá, feliz día del amor y la amistad.